Hoy retomamos la historia con el reinado de Fernando VII, un rey que se cargó todos los avances que se habían conseguido con las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. Os cuento toda esta movida. Empieza otro vídeo de Aprender con Onda. El reinado de Fernando VII dura desde el final de la Guerra de Independencia, en 1814, hasta 1833, y en primer lugar encontramos el sexenio absolutista, que va de 1814 a 1820. En esta época, Fernando VII regresa a España, y un grupo de diputados absolutistas le presenta el Manifiesto de los Persas, en el que le planteaban la vuelta a la soberanía real. Poco después, Fernando decide abolir la constitución de 1812, y se proclama rey absoluto. Vaya, que volvemos a lo que conocíamos como Antiguo Régimen. Los liberales son perseguidos y encarcelados y otros muchos marchan al exilio. ¿Veis como Fernandito no traía nada bueno? Entre 1820 y 1823 tiene lugar el trienio liberal, con el triunfo del pronunciamiento liberal del coronel Riego, que decide proclamar la constitución de 1812, liberar a los liberales, convocar las cortes y restaurar las reformas que se habían aprobado en las Cortes de Cádiz. El problema es que los liberales moderados y exaltados van a estar en una lucha continua porque los primeros quieren unas reformas más suaves que contenten a Fernando VII mientras que los segundos quieren reformas más radicales que apliquen totalmente la Constitución de Cádiz. Tras varios intentos golpistas por parte de los absolutistas, la Santa Alianza decide enviar a los 100.000 hijos de San Luis que consiguen reponer a Fernando VII en el trono. ¡Madre mía, si les hizo falta gente! Lo que ocurre es que esta última etapa que va de 1823 a 1833, el final del absolutismo, coincide con una grave crisis interna, ya que la hacienda no tenía fondos. Además se produce la pérdida de las colonias americanas y hay un montón de sublevaciones por parte de los liberales. ¡Pero esto no es todo! Resulta que también había problemas dinásticos, porque en aquel entonces estaba la ley Sálica, que no permitía reinar a las mujeres. Y entonces por fin Fernando decide hacer algo progresista, aprobar la pragmática sanción, que derogaba la ley Sálica. Y con su muerte, en 1833, su viuda María Cristina va a ejercer la regencia durante la minoría de edad de su hija Isabel II, y estas son apoyadas por los liberales, mientras que los absolutistas no recibieron nada bien esta noticia, la de que mandarán las mujeres. Por eso los absolutistas decidieron buscar su propio candidato, que en este caso fue Carlos de Borbón, hermano de Fernando VII, y por ese motivo decidieron llamar a su bando los carlistas, que daría lugar a las guerras carlistas, que terminaría con el triunfo de los liberales. ¿Y os acordáis del general malagueño Torrijos? Lo vimos en el vídeo anterior. Él fue uno de los liberales exiliados y decidió trazar un plan desde Gibraltar desembarcando en las playas de Málaga para luchar por la libertad del pueblo español. Pero allí será traicionado y él y sus hombres son fusilados. Y este acontecimiento lo recoge Goya en uno de sus cuadros. Actualmente en Málaga tenemos varios sitios dedicados a estos hombres, como el obelisco de la Plaza de la Merced. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, podéis contactarnos en el 656 60 85 14, recuerda compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal, darnos me gusta y activar la campanita para no perderte ningún otro vídeo. Nos vemos muy pronto en Aprender con Onda, adiós.